Hola, buenos días. Aquí voy en funciones de trabajo, ya voy caminando para, para trabajo 2 y quería pasar por aquí dejándoles este, este pequeño mensaje. A ver, en las pseudocifras que se manejaron con el tema electoral en Cuba, aproximadamente 2 millones de personas dejaron de, de ejercer su legítimo derecho al voto entonces eh, ¿qué quiero decir con esto? ¿y cuál es mi opinión? el 30% señores, quizás ustedes piensen que el 30% de la población votante es, es un bastante, bastante bajo a ver todos sabemos lo que sucedió y además de eso Elementales de lo que es la matemática. Pero el punto que es el siguiente: o sea, 30% de la población votante, según tu cifra, te está diciendo que no te soporta, te está diciendo que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, muy soslayadamente, muy secretamente. 30% de la población, eso sin contar, porque además, esos dos millones contemplan la cifra de los que participaron en el proceso, o sea, de los que se vincularon directamente al proceso electoral. Ahora, de esos dos millones, saca las boletas en blanco y saca las abstenciones. Ahí ya te vas a dar cuenta que son más aún la gente pero en un momentico, déjenme cruzar la calle. Son más aún las personas que decidieron no ser, eh, ser parte del proceso única y exclusivamente por quitarse los ojos de encima, ¿ya? Eh, alguien me escribía por privado, hace realmente poco diciéndome que en su centro laboral <coughs> perdón pasaron eh, un compromiso todos sabemos que aquí en La Habana es eh, por decirlo de algún modo más ligera y me tomo el atrevimiento de decirlo así aunque también algunas veces tiene otra connotación más ligera que en otras provincias el tema de los compromisos y todas esas cosas y tal. De hecho, ellos mismos han emitido el criterio de que la Habana es ingobernable. Pero bueno, ya eso es material para otro live. Entonces, lo que les quería decir era que había una, una persona, una muchacha me escribía que en su centro de trabajo les hicieron firmar un compromiso de asistencia a la, al proceso electoral. Señores, y el cubano necesita entender algo. El derecho al voto es un derecho que de acuerdo con tu derecho tú decides utilizarlo o decides no hacerlo. Vamos a empezar por ahí. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no son obligatorias. Como mismo, participar en un acto político por tu centro de trabajo no es obligatorio. Técnicamente, no debería pasarte nada. ¿Por qué razón? Porque la política, la política no es obligatoria. ¿Ya? Entonces, eh, todo sucede. Después, eh, había otra persona que me decía... Pero bueno, Yodanka, ¿cómo es que la gente fueron a votar teniéndolas no sé qué, una persona que pertenece a la diáspora en Cuba? O sea, que en este momento está viviendo fuera de Cuba. Y me comentaba que, eh, o sea, que muchas personas que viven en esta condición estaban como que disgustadas y contrariadas por el, por, porque aún así fueron personas a votar. Señores, miren, y les invito a que se eh, adentren en el tema. ¿Qué es lo que sucede en Cuba? Sencillo. Daño antropológico por 64 años de adoctrinamiento. Más nada que eso. Y yo les voy a poner un ejemplo clásico. Usted llega a una casa muy linda que le dicen, esta casa es suya. Llega el momento en que usted empieza a ver una mancha en la pared. Usted no tiene los medios para arreglar la mancha en la pared. Porque es una filtración, porque demás y demás. Y usted sigue mirando la mancha en la pared. Y sigue mirando la mancha en la pared. ¡Ay, sí, tengo que arreglarla, tengo que arreglarla! Y se va dejando, dejando, dejando, dejando. Y ahí llega el momento en que la mancha en la pared se vuelve una costumbre. Y ya tú te adaptas a vivir con la mancha en la pared, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? El cubano ya se adaptó en su gran mayoría a vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. Así, a vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. A ver, me dice Osmani Serrano Cuba, no creo que la Habana sea ingobernable, pues está bajo la miseria igual a todas las provincias. Yo concuerdo con ese criterio, Osmani. Pero no soy yo la que dice que La Habana es ingobernable. Los funcionarios del partido y del gobierno lo dicen por el nivel de corrupción tan grande que hay dentro de esta provincia. Note usted que fuera de las provincias, o sea, fuera de La Habana, en las provincias del interior del, partido, de, perdón, del, interior del país, se hace lo que diga el gobernador de la provincia y el primer secretario de la provincia. Lo que digan esos dos personajes en una provincia es ley, ¿ya? Aquí en La Habana no, sencillamente porque están todos los ministerios, todos los hijos de mamá, de papá, de fulano, de mengano, que levantan un que levantan un teléfono, hacen una llamada y todo se desgañera. De Pero bueno, ese no era el tema. El cubano se ha adaptado, señores, muchas veces a, a vivir... Como estamos viviendo Y por el miedo de no marcarse Así, por el miedo de no marcarse Por el miedo de conservar su trabajo Que vuelvo y repito, yo respeto la posición de cada cual Se comprometen, van, hacen, deshacen Y hacen todo lo que tienen que hacer Yo vuelvo y les digo señores Nadie los puede obligar Nadie los puede obligar a asistir ni a ningún acto político ni a asistir a ningún acto de reafirmación revolucionaria nadie los puede obligar a menos que usted sea militante nadie los puede obligar señores así que vamos a dejar el cuento que si por el trabajo que si no no no nadie los puede obligar a formar parte de una brigada de respuesta rápida que todo el mundo sabe específicamente para lo que es nadie los puede obligar nadie que no sea militante con los militantes ya hay otra connotación Pero si tú eres un trabajador común y corriente Nadie te puede obligar Nadie te puede obligar a coger un palo Para darle golpe a nadie Eso es mentira Nadie te puede obligar ¿Ya? Entonces, vamos a dejar un poco el hecho ya, Si tú no te quieres marcar Porque no quieres marcarte Mira, a mí no me interesa ya marcarme Porque en este país ya yo estoy marcada Ya yo estoy cumplida ya yo profesionalmente soy un cadáver en este, en este país, ya yo sé y estoy consciente que yo no voy a poder ejercer nunca más en mi vida, de por vida, mientras yo viva en este país voy a poder ejercer nada de lo que estudié. Por lo tanto, mis títulos, todos mis títulos que con tanto esfuerzo y sacrificio, porque además yo fui una persona que invertí bastante tiempo de mi vida en prepararme profesionalmente, ahora mismo todos mis títulos son papel sanitario, yo lo sé, sencillamente porque no soy políticamente confiable, vamos a empezar por ahí, ¿ya? Pero las personas que aún todavía quieren tener la posibilidad de ser y de, de desarrollarse profesionalmente en este, en este país y no, y, y no quieren marcarse, déjenme decirles que absolutamente nada les pueden hacer nada porque participar en la vida política de tu país no es una obligación tú decides hacerlo o no decides hacerlo ¿ya? ahora bien otra cosa que quiero que quiero explicar, mire hay personas que no viven en Cuba o sea, personas que no son cubanas que me preguntan que por qué eh, yo no me vinculo a la política de mi país, demás y demás. Señores, miren, tenemos que tener en cuenta, y esto se lo hablo a las personas que me ven que no son cubanas, tenemos que tener en cuenta que la única vertiente política que existe en este país, la única, o sea, estamos hablando de democracia. Democracia a los cubanos, y nada más que existe una sola vertiente política. Calculen ustedes. Entonces, la única vertiente política que existe en Cuba, la única autorizada, es el socialismo. Y yo con las ideas socialistas no concuerdo para nada. No concuerdo para nada. Yo quiero, para Cuba, Dos cosas fundamentales, bueno, más de dos cosas, tres cosas fundamentales. Economía de mercado, pluralidad política y además de eso, un marco jurídico legal lo suficientemente robusto que le garantice al ciudadano común poder ejercer sus derechos como es debido. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que en este país no se perdona. Así. Y lo digo abiertamente, no me interesa, porque como ya yo les estaba diciendo a ustedes, en este país ya yo estoy cumplida. Ya, yeah, estoy cumplida, estoy sentenciada. Así. Nada, caballero, tengo que seguir caminando, tengo, eh, todavía estoy en funciones de trabajo. Eh, quería pasar por aquí diciéndoles esto y quedándose con... Lo, con, con el mensaje siguiente de acuerdo con las cifras dadas por la comisión electoral nacional hay dos millones de cubanos que tampoco soportan esto y cuando digo, y cuando ellos dicen dos millones yo deduzco que sea un por ciento bastante mayor pero eso fue lo, lo que ellos dijeron señores es duro es duro y que nadie me diga que la libertad no cuesta. Es duro que gente que te conocieron desde pequeñita te digan, Ay, te digan por miedo, te digan por miedo. Yo yo te quiero mucho, pero a mi casa no vengas más. Esas son las consecuencias. Yo yo te quiero mucho, pero no llames más a esta casa. Así. Gente que te conocieron, que te, que, que te huyan, que crucen la calle cuando tú vienes por la acera. Señor, eso duele. Eso duele. Mucho duele. A mí por lo menos me duele, porque yo no soy ninguna delincuente. No soy ninguna delincuente. Sencillamente yo decidí no ser parte de toda esta debacle que se sucede en este país. Decidí no ser más parte de ello. Decidí nunca más arrastrarme por el suelo. Lo siento. Decidí exponer públicamente las condiciones socioeconómicas en las cuales vivo. Pero además nunca se me va a olvidar que yo siendo una trabajadora eficiente... Con mis evaluaciones de desempeño, con más de 90 puntos en todos los centros laborales en los que trabajé, a mí me, tiraron, a mí me expulsaron a la calle como un perro mugriento, sin, sin siquiera plantearse, sin siquiera saber con qué iba a mantener mi casa. Porque yo soy el hombre de mi casa, porque mi hermano tiene su familia y tiene por quién velar. Y a mí me dijeron, chao, bye. Sin siquiera darme la posibilidad de decir, coño negra, te equivocaste, te vamos a pasar la mano esta vez. Así lo hicieron. Así. Porque lo que el cubano no ha entendido es que mientras tú estás bien, estás fuerte, eres productivo, sí. pero después sabes que te vuelves un chicle masticado. Así que la gente lo hace y lo botan. Así. Eso es, A eso es a lo que vas a parar. Entonces, señores, por el suelo yo no me arrastro nunca más. No me interesa estar marcada. No me interesa estar sentenciada. No me interesa nada. Yo estoy experimentando una libertad extrema. Extrema. Porque fui libre de aquí porque ya me liberé, porque ya no tengo miedo a hablar, porque ya no tengo miedo a decir, porque, porque ya nadie puede dictar mi discurso. Ya nadie puede decirme, tienes que decir esto, tienes que poner esto en el acta del consejo, tienes que escribir esto. No, ya nadie me lo dice. Ahora lo digo yo y, y, y lo hablo yo y lo hablo como quiero y lo hablo con las palabras que conozco. Ahora tengo la libertad de pararme delante de una cámara y poder expresar todo lo que quiero con las palabras que sé. Y eso, señores, para mí es invaluable. Eso tiene... Eh, mira, eso tiene un efecto tan liberador en mí que mientras lo pueda seguir haciendo, lo voy a hacer. Así. Y me doy el gusto y me doy el lujo de decir que las políticas gubernamentales implementadas hasta este minuto son vetustas y anquilosadas, y que si por mí fuera no existiera, así, me doy el gusto de decirlo delante de una cámara, para todo el que quiera oírme. Si ¿Sí, total, bendiciones mis amores, discúlpenme la arenga matutina, pero quería decirlo así. Y quédense con la idea central de mensaje. Según estadísticas oficiales, dos millones de personas no soportan lo que estamos viviendo. El Señor les bendiga.